Fotos. Vamos a tener una sesión de fotos este y pues les voy a estar enseñando todo. Por eso no traigo maquillaje, no he hecho nada con este cabello que no sé qué hacer. Este es mi cabello natural y este pues, no. sé qué hacer con esto, pero me van a ayudar eh, luego con el maquillaje, con el cabello. Me van a poner unos looks para tomarnos las fotos. Así que vamos. Hola, ¿cómo te llamas? Carla Ajá, maquilladora hermosa El hermoso Mario Hola. Que me habló Y... Hola Ay, Alan Tenemos un equipo muy bonito uno, pero ahorita ya llegó Ah, ¿y qué vamos a hacer hoy? Un shoot Un shot Hola. Está hermoso este lugar, eh Vamos a empezar con maquillaje con la hermosa <tose> Claro, Mario tiene una marca de perfumes. Y estoy aquí ofreciendo el catálogo. <risa> para ver si se puede. Este es el de el señal Es de mandarina con patatas de rosa y sandals. Se llama Iconi. Es de mandarina. Güey, ya deje de darme. No, no cuestiones. No es que no sé cuál claro, quiero. Es que Está increíble. Esto. Como súper de verano. Es súper veraneo. O sea, mm. es para. Y aparte huele a la mandarina así como cuando la pelas. Sí, sí, sí. Chequen su línea, su marca de perfume. Mm. Se llama Smells Like Lulu. Smells like Lulu. Me encanta el nombre aparte. Sí, sí me encanta Bueno chicos, ya acabamos Con la sesión de fotos Ya estoy súper emocionada para ver cómo salieron Todas las fotos, me las va a mandar Mario Les voy a dejar aquí abajo en la descripción Todas sus redes sociales también las redes sociales de la marca de ropa de hoy Porque estuvo increíble todo lo que me pusieron Hoy fue eso, voy a ir a descansar, me voy a bañar Tengo tanto gel aquí en mi cabello ¡Ay, ¡Qué divertido! Van a ver muy pronto todas las fotos de mi Instagram hello chicos! Hoy es un jueves Tengo el día libre hasta luego en la tarde Voy a tener una, una cena y todo Pero hoy quiero irme súper... Casual, Chicos, desde que me he puesto estos extensiones... By the way, les tengo que enseñar mis uñas. Qué hermosas, ¿no? Me puse acrílicos. Eh, y desde que me puse estos extensiones, te juro que muero de calor. I mean, los amo, pero muero de calor. Me tardó mil años en secarme todo este cabello. O sea, ¿se acuerdan que tenía el cabello hasta acá, verdad? <risa> Por cierto, les quise enseñar unas cositas que no se los he enseñado aún porque no he tenido tiempo. Pero les quiero enseñar el otro día que fuimos a tomarnos unas fotos eh, con Mario, ¿se acuerdan? Obviamente sí, porque para mí fueron hace unos días y para ustedes han sido solo unos segundos o minutos. Él tiene una marca de perfumes que se llama Lulu. <tú tú> Smells like Lulu. Me vieron oliendo algunos de sus productos y no podía decidirme en uno porque a met. Todos. justo estaba en busca de perfumes porque no traje mis perfumes aquí a México el otro día pues nos enseñó sus perfumes no sabía cuál escoger Mario Alantos y yo son los más lindos y me regalaron dos de sus perfumes así que quise pues obviamente enseñarles este es el iconic que como su nombre es iconic este me acuerdo que me dijo que era como un olor de mandarina Sí, o sea, huele a mandarina, huele a fruta fresca Me gusta mucho cómo huele ahorita Aparte con el shampoo Pero voy a tener que secarme esto Y ya, pues Tu primera vez probando o sea, kimchi un año, ahora, que entraba un año sí, ¿Qué tal? De los <risas> ¿No te gustó? Porque está la carrera, ¿Sí? puedes Es que no tiene mucho los, no, no tiene mucho la salsa ahorita 25, por, por el caldo A ver, no, de tu de primera vez probando kimchi. kimchi Ya lo probé bueno, tu primera vez probando Kimchi Rodríguez. Sabe a una col. Pero bueno. Sin fideo igual. Por la dieta. Ya, ¿dónde estamos? Estamos en la Condesa con mi amiga Marcela. ¡Hola! Hola. Tenemos churros. love this place. Qué lindo. Hoy chicos es un domingo y ya me puse lista, me maquillé, estoy muy hinchada porque ayer en la noche lloré un poquito Ayer en la noche lloré un poco en la noche Ayer en la noche lloré un poco porque extrañé mucho a mi mamá, mi hermana, mi novio y mi casa allá en Corea no sé, creo que extrañé un poquito de mi rutina que tenía allá eh, pero pasa también me llegó muchísima ansiedad ayer en la noche, no sé por qué creo que son todos los cambios ahorita que estoy sintiendo en mi vida y pues es nada más escaso de acostumbrarme aquí no a México, pero a la vida que tengo aquí en México ahora pero sí Justo ya llevo un mes aquí en México. Ayer nada más fue una noche de extrañar a la gente que dejé allá. entonces, bueno, hoy desperté con la cara súper hinchada y mis ojos súper hinchados. Pero está bien, me maquillé. Porque hoy, eh, no sé si se acuerdan en el video que les subí, eh, donde me subí al metro con mis amigos aquí en la ciudad Este, uno de mis amigos, Iván es actor, y ayer estrenó en el teatro Astros entonces, ayer no pudimos ir a verlo, pero hoy sí vamos a ir a verlo, a la una empieza pero mi amiga Maca y yo vamos a vernos para desayunar un poquito aquí, y luego ir juntas al teatro a ver a Iván, eh, y estoy emocionada, nunca he ido al teatro aquí solo he ido a puros conciertos en México pero no al teatro, nunca me metí tanto en eso hasta ahora, así que estoy súper emocionada para verlo astros, así que vámonos a ver, bueno a desayunar primero Hola. ¿Qué de ¿Qué oye gracias qué preciosa se ve ella siempre. ay que se ve mi huevo, está perfecto literalmente wow no sé cómo yo tengo chilaqueles chilaqueles verdes ya por fin vamos a ir a ver a Iván. Vamos a ver a Iván. Astros. Astros. Astros. Astros. Wow. Ah, estamos juntos. 36, chica. Y <risa> yo no la tengo, Ay chicos, ¿cómo están? Pues quise venir a hablar un poquito con ustedes Sobre esa obra de teatro que vi Que se llama Astros Si tienen chance, neta, vayan a verlo Es muy, muy hermoso el trabajo que hicieron todos los actores Y obviamente mi amigo Iván también Pero literalmente yo y mis amigas nos quedamos llorando durante toda la obra. Habla de algo muy serio, pero en una manera muy hermosa. Porque tengo esto manchado aquí. Bueno, se los quise contar porque después de verlo, se los juro que estuve todo el día como que tratando de... No sé, o sea, salí de la obra cansadísima. Estuvo tan buena que salí cansada porque me sacó todas estas emociones que no sabía que estaban ahí. Nada más, o sea, fue... Increíble. Fue una experiencia increíble poder verlo. También ver a mi amigo ahí. Pero la historia, wow. Les voy a dejar el Insta y la compañía del teatro. Se me olvida el nombre. Vayan a verlo si tienen chance. No sé cuántas funciones van a tener más. Me pusieron más extensiones hoy. Fui porque se me notaba muchísimo mi cabello eh, natural. Este de enfrente, esto no se puede hacer más. Ya casi ni se nota, ¿verdad? Y luego ahorita... Va a venir mi amigo. Vamos a ir a comer unos tacos. Ya sé, apenas me estoy dando cuenta que me puse lo mismo de ayer. Es mi primera vez haciendo trenzas en mi cabello eh, porque nunca he tenido el cabello largo, pero ¿qué tal? Nada no más quise venir a decirles para acabar el vlog. Ya cumplí un mes aquí en México viviendo. Estoy muy feliz y muy contenta de cómo me ha ido ahorita con todo, con trabajo. Este, con mi vida social especialmente no creí haber, poder haber conocido a tanta gente nueva reconectar mucho con mis amigos también de antes, por cierto mi cabello ahorita está aquí blanco porque me puse shampoo de polvo, no estoy envejeciendo no creí que iba a reconectar mucho con mis amigos de, de antes y creo que lo he estado pasando mucho, mucho, mucho así mucho mejor de lo que pensé ya pronto, muy pronto sabrán más sobre el nuevo proyecto y por qué estoy aquí en México porque ya sé que muchos de ustedes están adivinando y están tratando de saber más, van a saber muy muy pronto así que ya quiero que sepan también para dejar de decirles que es un secreto ya cuando se haga el proyecto ya van a entender todo, todo, todo, todo quiero acabar este vlog hablando un poquito sobre mi mesa aquí en México, como si fuera mi diario, ya saben, cómo soy cuando blogueo, literal ayer marcó un mes de vivir aquí en México y esta decisión de venir a México fue muy espontánea, muy así de que todo pasó muy rápido y creo que fue por eso que al principio cuando llegué como que no sabía qué hacer de mi vida, no sabía qué onda, qué estaba pasando porque mi vida había cambiado así, de la nada. Entonces creo que me sentí muy como abrumada, agobiada de todos los cambios y la verdad es que aún, o sea, siento que este mes fue, fue un mes de acostumbrarme de nuevo a cómo era mi vida aquí en México. Ni es eso, ¿eh? Porque mi vida cuando era chiquita aquí en México, ahorita es totalmente diferente. Entonces era como acostumbrarme a vivir en México de nuevo otra vez. Acostumbrarte a vivir en un país tan diferente de nuevo es algo difícil. Y pensé que no iba a tener muchos problemas de eso porque sentía que ya conocía a México, estaba bien. Pero no, vivir aquí en México ya siendo adulta, teniendo trabajo, no tener casa, es muy diferente, bueno, mi casa de antes, es muy diferente que cuando vivía antes, chiquita, con mis papás, todo el tiempo, que siempre solo iba a la escuela. Creo que este mes fue mucho de aprender y acostumbrarme a esta nueva vida que tengo aquí en México, con nuevos amigos, eh, con nuevos conocimientos, y la verdad... Lo único que puedo decir es que agradezco mucho, mucho, mucho todo lo que tengo. Todas estas oportunidades, aunque siempre digo que no tengo casa aquí, no me puedo quejar porque tengo otro lugar, tengo el dinero para poder quedarme en otro lugar. Tengo amigos que siempre están ahí para ayudarme, amigos que no había visto en como 10, 12 años. Otra vez reconectando y siempre estando ahí para apoyarme con lo que necesite. Es un sentimiento muy bonito tener y nada más, lo único que neta he estado sintiendo estos días fue puro agradecimiento de lo que tengo y que estoy la verdad muy contenta. No voy a mentirles, porque yo soy muy honesta con ustedes. Pero sí he tenido un poquito de problemas con mi ansiedad. O nada más es algo creo que interno. He tenido como... He estado llorando a veces, como les dije en este vlog. Que nada más me llega la ansiedad de la nada en la noche. Como que mi mente está como que... ¿Qué estás haciendo ahorita? Como mi vida está cambiando tanto ahorita. Creo que a veces mi mente se confunde y dice... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida ahorita? No lo entiendo, no puedo creer que ahorita esté en México, el tiempo se me pasó así aquí este mes, que no puedo, aún no puedo creer que estoy en México, estoy en mi país haciendo este trabajo, un proyecto que no, nunca pensé llegar hasta acá. Nada más es como mucho, ya sabes. Aparte de, de la ansiedad y de como no saber qué, qué está pasando con mi vida ahorita, también me pasa que... Pues hablando con mi mamá, luego, luego nada más como que la extraño mucho. Extraño a todos mis amigos que dejé allá en Corea. No sabía cuánto dependía yo en mi familia, en mi novio y en mis amigos. Pues no sé, es como un sentimiento muy bonito, pero a la misma vez como nostálgico. Porque aunque conocía nueva gente aquí y estoy con gente hermosa que realmente me están cambiando muchísimo la vida y que ya son una gran parte de mi vida estas personas aún así dejé a muchas personas así igual en Corea entonces es como dos sentimientos muy diferentes y muy como opuestos ahorita en mi mente y creo que eso es lo que me está pasando pero aparte de eso les digo que estoy muy feliz con cómo me ha ido este mes y sí ese es todo, ese ha sido mi mes he estado leyendo mucho sus comentarios diciéndome, y no te preocupes por subir contenido no subir contenido que ustedes siempre van a estar aquí apoyándome aunque no esté subiendo todo el rato como lo subía en Corea eh, y que disfrute mucho de esta ciudad de mi estancia aquí y los agradezco muchísimo a todos ustedes estoy muy emocionada y muy feliz por los siguientes meses que vienen aquí. Estando en México. Los veo muy muy pronto en mi siguiente video. Gracias por verme hasta acá. Los quiero mucho. Adiós.